en exclusiva y con nuestra mayor sonrisa, y claro con mascarilla, este es el primer amanecer del 2021 en Sevilla, les enviamos un abrazo a todos y de todo corazón, un feliz año nuevo, feliz 2021 para todos, el primer avión del 2021, el primer feliz año, la primera luna del 2021, la primera sonrisa del 2021, la primera selfie del 2021, la primera caminadita del 2021, el primer beso del 2021, Atrápelo. la primera palmera del 2021, La primera maceta del 2021. Momento. La primera papelera del 2021. Y como románticos que somos, la primera miradita del 2021. La primera señal. Del 2021. La primera puerta del 2021. Los primeros coches del 2021. La primera moto del 2021. El primer paso cebra del 2021, la primera bicicleta del 2021, el primer pan del 2021, el primer banco del 2021. Entonces lo mejor siempre para ti y tu familia en este 2021, sonríe, la vida es bella porque tú estás en ella. Feliz 2021, chao.